Hoy es 14 de enero y estamos viendo las nubes de Huepil, Chile, región del Biobío, cómo como las fumigaciones de Chemtrail se han densificado y están en todo el cielo. Pero lo más, lo más fenomenal es el halo que se le ha formado al sol, producto de estas fumigaciones que los gobiernos de manera secreta le están haciendo al mundo entero para provocar sequía, para que haya una gran falta de alimentos y poder así de esa manera controlarnos a través de los alimentos. Estos son los gobiernos ocultos junto con Monsanto, están detrás de todas estas fumigaciones y quién sabe qué otra cosa. Y bueno, si bien los Chentrails son muchos, uno puede combatirlos con un pequeño dispositivo, por ejemplo, en esa antena. En la base de esa antena, si nosotros vamos a ver qué hay, vamos a encontrar un dispositivo protoplasmático, electroplasmático, que tiene orgonite adentro, un cañito, un tubo de cobre, con una vara de hierro. Está sellado con brea, que es chapopote. Y bueno, y este fierro se bioniza. Y emite el orgón por arriba Esto es lo que ha provocado que todos los chentrail se junten justo acá arriba Pero eso no es todo Porque si vemos a lo lejos no solo están viniendo los chentrail, Sino que también a lo lejos podemos ver nubes verdaderas A ver si se ven Esa, esa es verdadera esa es una nube compacta. En cambio todo lo demás son las fumigaciones de los chentrails Que el aparato de alguna manera los atrae hasta acá, los arremolina y los deshace. Estamos viendo cómo se van deshaciendo todos los chentrails Y van llegando las nubes las que tienen alguna posibilidad de, de, de provocar lluvia. Pero lo demás es central. Hemos visto cómo vuelven a pasar los aviones fumigando encima de nosotros, como viendo como que acá se termina todo lo, lo que es central. Así que bueno, los dejo con el querido pueblo Huépil en Chile, región del Bío El mecanismo de eyección de orgón está compuesto por una vasija de cerámica que es la que vemos eh, de contorno de color anaranjado. Por otro lado, esta vasija de cerámica se llena de orgonite. El orgonite puede ser de distintas limaduras. En este caso estamos viendo que el cartelito dice limaduras de aluminio al 50% y el otro 50% de parafina, cera, resina epoxi, alguno de esos tres. Luego en el interior, en el centro, se le introduce un tubo de cobre de 9 centímetros, el cual lleva en su interior una vara de hierro de 10 centímetros, la cual sobresale un centímetro. Este tubo está tapado con brea asfalto o chapopote o algún dieléctrico que le permita a la vara de hierro quedar en el medio del tubo de cobre y que no se estén tocando y de paso que sea un dieléctrico, que no permita el paso desde el exterior al interior de la energía. Lo mismo, en el lado de arriba se sella el tubo con la vara de hierra con brea, pero también se sella eh, la boca del jarro de cerámica. Entonces, el orgón al salir, la única dirección que puede tomar es la del tubo de cobre. El tubo de cobre se bioniza y luego tiene que pegar un salto iónico hacia la vara de hierro. De esta manera se acelera y es así que sale el, el orgón acelerado por el extremo del dispositivo. Este orgón acelerado es el que llamamos electroplasma. Una vez que tengamos terminado el dispositivo, el tubo debe apuntar hacia el oeste. El tubo puede ser de plástico, puede ser de aluminio, puede ser de cobre o puede ser de hierro. En todos los casos va a funcionar, pero en otros va a funcionar de mejor manera. Eh, eso va a quedar en manos del experimentador. Se dice que si se usa también un tubo de plástico, hay que frotarlo con alguna franela para que genere estática. El dispositivo se trata de situar mirando al oeste para que la corriente orgónica de carácter magnética, en el caso de usar limaduras de hierro, se, se comporte como sincrónica a una portadora que vamos a usar como medio para llevar el orgón hacia su destino. La corriente es la corriente de orgón, es una corriente natural de orgón que va del este hacia el oeste y la velocidad es el doble de la velocidad de la Tierra. De esta manera nosotros apuntando nuestro tubo hacia el oeste cargamos nuestro orgón en esa misma corriente. Es así que podemos, en, en un día, formar un anillo magnético. Lo que vamos a empezar a notar es que, por ejemplo, del norte comenzará a bajar el frente tormentoso y luego de tres días, más o menos, comenzará a subir de nuevo. Quizás nos dé una lluvia con mucha humedad. Luego le tocará, luego de tres días, irán un día así sin nubes o dos, pero luego comenzará a subir el frente del sur. Eso es lo que hace este pequeño dispositivo. Comienza a hacer oscilar la banda, que nosotros, la banda ecuatorial que nosotros estamos marcando con Orgón, haciendo que los frentes del norte y del sur oscilen, bajando cada uno por su lado, cada uno en sus días correspondientes. De esta manera, por ejemplo, nosotros de un clima muy soleado, muy caluroso, vamos a obtener por un lado un poco de humedad y lluvias haciendo bajar los frentes del norte y luego que baje la temperatura cuando suben los frentes del sur. Esta es la manera para crear un microclima en cualquier parte de este planeta. Si tenemos la posibilidad de hacer varios dispositivos, lo que podemos hacer es a cada tubo de cada dispositivo ponerlo de una manera peculiar para crear una refracción acústica negativa, como la que estamos viendo en pantalla. En este momento estamos viendo los tubos en sus extremos, como vistos de frente, por eso solo vemos aros, pero serían los tubos vistos de frente. La disposición es, por ejemplo, 4 debajo y 3 arriba, pero justo en los lugares donde no están los tubos. De esta manera nosotros creamos una refracción acústica negativa y no permitimos que las ondas escalares del harp nos desactiven el dispositivo. Eh, se puede hacer con un solo dispositivo, haciendo que con un cable llegue a los extremos de abajo de, cara, de cada vara del metal que hayamos utilizado, y bueno, ordenar los tubos de esta manera, utilizando un solo dispositivo o bien ponerle un dispositivo a cada tubo. De esta manera, bueno, poniéndole un dispositivo a cada tubo vamos a potenciar nosotros la emisión de orgón, pero con uno solo ya es viable. Eh, la salida del generador electroplasmático tiene que estar dividida en el número de tubos con cables, y cada cable tiene que ir a un tubo. A los tubos en las puntas, en los extremos de arriba, sería el que eyecte el orgón, se le puede poner una piedra de cuarzo para poder transmutar cualquier posibilidad de que el orgón positivo se convierta en dor, el orgón mortal. De esta manera nosotros con cuarzo siempre vamos a estar transmutando el orgón negativo, el que, se, el que digamos el perjudicial, lo vamos a estar pasando a orgón beneficioso. Esto es todo, les mando un abrazo y los espero en el próximo video.